Tres horas después... Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. ¡Párate! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Oh! Yeah. Okay, oh! 146 minutos más tarde... Bueno chicos, es por el video por hoy, suscríbete a su canal de Youtube, de Witch Coco Bandicoot, es su canal de Youtube, mi nombre es Ulala y siempre voy a parecer unos de sus videos de ella de Coco Bandicoot, y para el día de las madres 10 de mayo habrá un especial día de las madres para todas las mamis del mundo, que siempre estarán que les den regalos sus regalos, son sus hijos que siempre los apoyan en las buenas y en las malas mamis del mundo, mi nombre es Ulala en el próximo video, Coco Bandicoot en el Crash Team Racing Nitro Full. hasta la próxima, y nos veremos el 10 de mayo. Feliz día de las madres de mamis del mundo.